antecedentes, fíjense la cantidad de aberraciones que ha cometido eh, nuestra autoridad administrativa tratando de entender o dar cumplimiento a la consulta justamente eh, esta es una resolución de la semana en el apartado de las condicionantes eh, no sé si saben que la resolución en materia de impacto al final tiene un listado de condiciones es decir, sí se puede realizar el proyecto pero el promovente, además de lo que propuso, tiene que, y ahí vienen sus condicionantes, ¿no? Hacer esto, lo otro y aquello. Bueno, aquí entre las condicionantes yo necesito que alguien de voz potente me ayude a leer. Porque quiero que todos lo escuchen súper bien. ¿Quién dice yo? ¿Le pasamos un micro? Ya está elegido por los dioses. Ver, pues sí, no sé si van a alcanzar aquí. Ah, bueno, aquí sí que un poco. Gracias. Pero todos pongan atención y donde les salte la rana, ahí deténganse para que ahorita digan qué pasó ahí. Sí, pero acompañen. porque ya no tenemos nada que los los tres, los tres, los tres, los tres, los sí, la promovente deberá, uno, en estricto apego a lo establecido en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero y segundo, a lo previsto en los numerales 6 y 7 del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, así como a las recomendaciones 37... 2012 y 56-2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando que el proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas del municipio de Huachochín, estado de Chihuahua, y que a la fecha de la emisión del presente no existe constancia de que se haya concluido la etapa consultiva formulada a esas comunidades respecto del proyecto de mérito. La, prom la promovente deberá presentar ante esta DGIRA previo al inicio de cualquier obra y o actividad el acuerdo firme y definitivo que celebre la promovente con las comunidades antes señaladas en el que expresamente conste el consentimiento previo, libre e informado que esas comunidades otorgan para la ejecución del proyecto con la finalidad de informar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de la de las recomendaciones antes señaladas. Muchas gracias. De nada. Bueno, lo primero que hay que ver es que Está re complejo entenderle qué quiere decir, ¿no? Pero yo quiero que se centren a donde dice eh, respecto del proyecto de mérito, la promovente. ¿Quién es la promovente? ¿Qué significa promovente? Promover. Si estamos en un proyecto, ¿quién es la promovente? Se supone la representante del proyecto. Quien está llevando a cabo el proyecto. Okay. Entonces, fíjense en lo que dice: quien está llevando a cabo el proceso, el proyecto, debe presentar a esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, previo al inicio de cualquier obra y actividad, el acuerdo firme y definitivo que celebre la promovente con las comunidades. ¿Eso está correcto? No. ¿Por qué no? Pues déjate porque no lo presentan ¿De quién es la obligación de llevar a cabo la consulta? ¿De la promovente? No, no, del Estado. Del estado. Y entonces, si se fija, las primeras resoluciones de la semana le echaba la bolita a la promovente. Yo ¿Si digo, ¿quién sabe qué hacer eso de la consulta? Que la haga él y a mí que me traiga ya un papel donde diga que acordó con la comunidad. Y una vez que ya se pusieron de acuerdo, pues entonces ya veo es si que le doy la autorización o no. Fíjense nada más el grado de ignorancia y de aberración. Pero eso no era todo. Los pobres promoventes, ya saben, se buscaban al abogado para decir: Oye, ¿me ayudas a hacer la consulta? una consulta pues es que tengo que hacer una consulta porque voy a hacer un hotel y entonces me dicen que como hay unos indígenas allí que que... y tú como por qué no tienes que consultar pues eso me dijeron en el resolutivo yo le dije contéstale que te dé el fundamento legal porque si ustedes se fijaron cuando empecé a hablar de impacto ambiental les dije es un procedimiento administrativo todo procedimiento administrativo debe estar debidamente fundado y motivado le digo que te dé el fundamento porque no lo va a encontrar en ningún lado porque no es facultad tuya hacer o sea, la consulta es facultad del estado entonces vean la cantidad de trompicones que hemos tenido primero por falta de conocimiento y de preparación segundo porque el tema de consulta y luego si le casamos al consentimiento pues es un tema espinoso que ninguna autoridad en el Estado mexicano ha querido tomar. Entonces se la pasan regando Y a partir de eso, y bueno, les voy a dejar la presentación que tiene otros casos ahí más adelante, pero ese era el más horroroso y aberrante y que siempre se los quiero poner para que vean de qué tamaño estamos viendo las incongruencias. Quiero que me digan, ¿qué piensan ustedes de la necesidad o no de tener una ley de consulta. Porque hoy lo que sucede es que hay un pedacito de consulta en la CNER, porque quedó expresamente en la ley de hidrocarburos y en la ley de la industria eléctrica el procedimiento de consulta asignado a esa autoridad. Pero en realidad nadie sabe quién hace la consulta. Y entonces tenemos una ley de consulta en Durango, tenemos una ley de consulta en San Luis Potosí pero obviamente son para lo que las facultades estatales competen a, a estas entidades, ¿no? Pero si pensamos que los grandes megaproyectos son de competencia federal, pues es como la incógnita, ¿no? De ya te cayó chabuiscle ¿no? porque ¿Qué crees que hay una comunidad indígena? no De hecho, ahorita hay un proyecto de un alumno de ingeniería que está haciendo su tesis doctoral sobre un software en el que está metiendo muchas capas de mapas para que un inversionista, porque él también dice, pues es que no necesariamente todos los inversionistas son malos, lo que pasa es que ignoran todo lo que hay en una comunidad o en un, en un territorio donde ellos planean su desarrollo, su actividad. Y si alguien les dijera, mira, ahí es un área natural protegida, además hay un pueblo indígena, además, no sé qué, pues ya el inversionista le piensa dos veces, ¿no? Entonces, él está haciendo un software para que tú metas tus coordenadas de por dónde quieres hacer tu, tu actividad y el software te diga, ah, pues mira, hay esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. y pues ya tú le el agua ahí a los camotes, ¿no? digas, no, pues si sabes qué, mejor me busco otro terrenito, ¿no? en otro lugar, entonces creo que aquí eso sí es muy importante pero ¿qué necesitamos en México para dar certeza a los pueblos y a las comunidades? ¿ustedes creen que si tenemos una ley general de consulta ¿esa es la vía? ¿cuál es la vía? porque yo, hoy hoy se dice, el convenio 169 dice el Estado y pues es como ¿quién del Estado? ¿Cómo, ¿cómo agarramos esa obligación internacional que tenemos? ¿cómo la acercamos a nuestros pueblos para que realmente sea una herramienta? Eh, ¿cómo la hacemos asequible y comprensible no solo para nuestros pueblos y las comunidades sino también para las autoridades implicadas en estos procesos? Porque bueno, hay grupos que dicen: es que somos 32 entidades federativas y somos más de 63 lenguas indígenas y somos más de este, una ley, va a ser como una camisa de fuerza, ¿no? Mejor que quede así y, y ahí, como se vaya presentando cada caso, pues lo vamos sorteando. Ustedes no sé cuántas sesiones llevan ya acá en el seminario, como unas más de 10? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, y con todo lo que les han venido aquí a decir, a contar, ¿no? ¿ustedes qué piensan? Y como decía Claudia, seguro algunos de ustedes vienen de alguna comunidad o han tenido algún contacto con un pueblo, porque pues si algo les movió a en un seminario de esta naturaleza es porque por alguna de sus venas corre algo que les preocupa o les ocupa, o las dos. Y si están en ese supuesto, hasta lo, de lo que han oído hoy, de lo que han leído, supongo que les dan lecturas. ¿Cómo, si les abrir ahorita hazlo? A ver, ustedes jóvenes ilustres nos van a ayudar a ver cómo materializar el derecho a la consulta ¿Qué le compañero eh, eh, En primer lugar eh, no se debe de, de hablar nada más de las comunidades de, de los indígenas Porque pobres inditos, pobres indios o pobres indígenas como Espectivos. le quieran decir eso eh, no es la solución. Yo soy hablante de la lengua Tene de San Luis Potosí y la entiendo todas sus variantes y he convivido. Aparte de ser hablante, nativo hablante, eh, el problema que yo veo es de aquellos que estudian mucho, ese que no comprenden, no saben en realidad qué es lo que en ocasiones hablan porque si se si afectan a un territorio, a una localidad, no están afectando nada más esa localidad, están afectando a la población en general. Y ahora, eh, si hablamos de, de que nosotros, los, occidentes, los occidentales y no sé qué tanto, también es un error, porque los verdaderos occidentales somos los naturales de estas tierras, y somos los auténticos americanos pero no vamos a eso vamos viendo la afectación si por decir algo así aquí en el, en el pueblo de Xochimilco tal un cerro a quienes están afectando nada más a, al pueblo de al pueblo de San Francisco Tlánepatla, están afectando a toda la ciudad y en, y en toda la ciudad no nada más hay indígenas hay la población en general por eso no hay que centrarse nada más en ese sentido porque todos somos afectados en mayor o menor medida pero al, al final de cuentas si hacen un una, una minería a cielo abierto no van a afectar nada más a un pequeño territorio, están afectando a la población en, en general, al mundo, al mundo en sí. ¿Ustedes creen que el, el hecho de que haya explotado los sistemas atómicos en Japón, y digo sistemas atómicos porque son arreglos, eh, nada más haya afectado a Japón y sus alrededores, no nos está afectando aquí. Aquí también nos nos está llegando toda esa contaminación. Por eso siempre hay que despertar y no y no centrarnos en la en el diálogo de aquellos aquellos, sino es a todos porque a lo mejor a mí no me va a afectar ahorita si, si estoy fuera de ahí, pero ¿cómo les va a afectar a mis descendientes? Esa es la, la mayor preocupación, y por eso es de que en los pueblos originarios, que ustedes le llaman indígenas, eh, siempre nos estamos preocupando por el cuidado de la madre tierra. Allí está eh, la madre tierra, tierra, nosotros consideramos que tiene sus derechos porque nosotros somos sus hijos si se envenena la tierra nos es, estamos comiendo veneno nosotros y eso lo vemos en, en el riego de, de, de, de, de las verduras por ejemplo que para todo es veneno y veneno y veneno y eso es lo que nosotros estamos consumiendo gracias muchas gracias sí, evidentemente la aceptación es de todos pero justo el derecho a la consulta los que no podemos acreditar que somos indígenas decimos ojalá tuviéramos el derecho a la consulta ¿no? porque sí, debiese ser un derecho para todos eh, yo quisiera comentar algo precisamente este fin de semana yo también soy de la comunidad de, de Xochimilco eh, del pueblo de San Luis marco y casualmente fin de semana fue una diputada a promover supuestamente la consulta por medio de un foro de escasos 80 personas para toda la delegación la eh, el foro es enfocado a la consulta para la nueva ley que van a formular de pueblos originarios entonces nos hablan de varias etapas que va a llevar el proceso de la ley hasta diciembre aproximadamente pero casualmente bueno yo sí me atreví a decirle digo, bueno es que ustedes no dan difusión y lo que es usual es de que ustedes vienen y dan información como es este foro y ya dicen que es consulta simulación o sea, sí digo, entonces si, si ahorita es preocupante que no hay ni el 1% de la población de Xochimilco, o sea, ¿qué va a pasar en las otras etapas? Donde ya piensan formular esa, esa ley, vienen, te aviso que aquí está, léela. Digo, porque usted para ustedes es el pan de todos los días, pero nosotros somos comerciantes, somos carpinteros somos, eh, no sé, diferentes... Rubros lo nuestro no es la, los textos legales. Además, pero luego son todos rebuscados y complejos y contradictorios y con una palabrita te aniquilan todo el párrafo. Entonces tú empiezas a leer el párrafo y dices, ah muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya nada más te ponen un podrá y ya se cayó. Y bueno, precisamente sobre esto, pues eh, mi. Mi fuerte no es los asuntos legales o los textos legales y alguna vez le comenté a una persona que sí sabe de esto porque en un, no sé si en un estado, eh, metieron un amparo o algo así precisamente para la ley de la consulta y bueno, obtuve una, una, este, una respuesta que me dice que no tiene confianza en, en que se haga una ley para la consulta de los pueblos sino que se formulen protocolos y que de hecho, no sé si en la OIT ya hay protocolos de consulta hacia los pueblos y me comentaba que son muy completos no he tenido oportunidad porque pues hay muchas actividades pero me mencionaba que hay protocolos ya establecidos y la idea que me decía lo ideal es que cada comunidad tenga o establezca su protocolo y me suena apropiado ¿por qué? porque ah, por ejemplo en, el, en Xochimilco aunque aparentemente somos 14 pueblos pero en cada pueblo se cita una circunstancia distinta su forma de vida es diferente sus sus eh, sus festividades incluso van variando eh, el tipo de población también tiene mucho que ver ¿por qué? porque llegan comunidades o personas de otras regiones con otro tipo de, de ideas entonces, eh, pues qué tan cierto o qué tan aplicable pudiera ser que cada comunidad desarrolle su propio protocolo y le diga a la autoridad, yo quiero que me consultes así, a mi manera no impuesta por tu ley, que al final de cuentas pues sabemos que es positiva, no impositiva. Y, y sigue siendo control, ¿no? No sé si el compañero de allá, su hermano, se estaba estirando.